Hola, soy Ángel y hoy estamos en el plató con Arecio Smith para explicaros cómo construir algunos ejemplos de programas con el NordWave 2. Bueno, para los que no lo conozcáis, el NordWave 2 es un sintetizador eh, de directo que combina una interfaz de usuario muy intuitiva y muy rápida de usar con un motor de sonido basado en cuatro tipos de síntesis, virtual analog, eh, muestras, PCM, un motor de FM, frecuencia modulada, y un motor de wavetable, de tabla de ondas. Eh, es un teclado, como veis, de 5 octavas, eh, con todo un panel frontal súper completo con todos los parámetros a la vista, con dos pantallas OLED, una para la sección de programa y otra para el oscilador, eh, y con las típicas eh, ventajas de los Nord para directo, como controles como el Assign, eh, la rueda de emulación en piedra, el Pitchman en madera, eh, en la línea de los modelos previos de Nord. Una bueno, lección. ¿qué tal? Muy bien, gracias por haber venido. Eh, pues explícanos el primer sonido que vamos a, bueno, a escuchar. Bueno, ayer cuando me, me puse un poquito a, a trastearse, me vino algo a la cabeza, porque eh, la gracia de este Sinte es que tiene cuatro motores de sonido que son totalmente independientes, o no, también se pueden combinar entre ellos. ¿no? Entonces, digamos, es como si tuviéramos cuatro sintetizadores controlados desde un mismo teclado. Y entonces me vino a la cabeza pues, ¿qué puedo hacer yo con esto? Con estos diferentes eh, motores de síntesis y todo esto. También tiene un, un secuenciador por pasos. Eh, tiene una sección del arpegiador que es muy completa y con muchas eh, peculiaridades. Luego ya, si acaso, ya la vamos mirando. Tiene, por ejemplo, un botón que pone keyboard hold de tal manera que tú puedes tocar un acorde y que quede, que quede sonando y tú puedes cacharrear, no para que me entiendas. Y entonces me vino a la cabeza pues, hacer esto, no que es algo que enseguida todos vais a identificar. Bueno, pues ¿qué es esto? Genial. Es una idea simplemente de decir, bueno, voy a conseguir este, este sonido que me ha venido a la cabeza y entonces pues uso diferentes capas para llegar hasta ahí. ¿Cómo lo he hecho? Pues en primer lugar tengo el sonido del bajo, que es una forma de onda de virtual analog, un sonido bastante simple que, bueno, dentro de lo que es el Virtual Analog del, de Clavia, eh, existe un subtipo que es el Multi. ¿Qué es esto? Pues que en vez de tener un oscilador solo se combinan varios osciladores como, como creando bueno, sonidos más ricos címbricamente. Y en este caso, pues hay dos dientes de sierra dentro de lo que es el mismo concepto de oscilador para crear un sonido más rico que se pueden también desafinar entre ellos, para crear un sonido pues con, con esa textura de chorus... Se puede desafinar la misma voz, el mismo oscilador, Eso es. multi -oscilador. Sí, sí. O sea, bueno, aquí se nota, ¿no? Sí, sí. Esto es perfectamente afinado, y aquí un pelín desafinado entre ellos, ¿no? pues esto sería el sonido de bajo ¡epa! ¡perfecto! ¿luego qué tenemos? pues un sonido de, de percusión eh, que lo escuché en el, en el tema original ¿y cómo lo he hecho? pues en realidad es lo mismo de antes pero quedándome solo con el ataque ¿pero cuál es la gracia? la gracia es que he puesto un, un patrón dentro del... Voy a pararlo, que si no me estoy volviendo loco. Un patrón de arpegio. De arpegiador. Sí, sí, pero no. O sea, dentro del arpegiador, del módulo de arpegiador, tenemos un modo patrón. ¿Qué es esto? Pues esto es un pequeño secuenciador por pasos, que podemos entrar aquí y editar. Si veis aquí, pues es tata, tata, ta, y se repite todo el rato. Tata, tata, tata. Entonces... ¿Vale? Y entonces, es simplemente el ataque del oscilador, es decir, eh, si yo viniese aquí... Ah, bueno, la gracia es que he usado la resonancia para hacer ese, ese barrido tan, tan profundo, ¿no? La resonancia del filtro. Sí, claro. la resonancia del filtro. ¿Vale? Eh... Bueno, tenemos esta capa. Como apunte, es muy, es muy práctico, ¿no? Que tenemos como una especie de modo Ay, de función solo, ¿no? Como si fuera una mesa de mezclas sí. para escuchar. Eso es, eso los es. Layers por, porque por a veces, separado. claro, es, eh, estás trabajando en un sonido y dices, bueno, voy a centrarme en esto o voy a ajustar un poquito esto y entonces, para no volverte loco, le das al solo y ¡plam! Estás ya en la siguiente capa, que es el arpegiador, este sonido de arpegiador para que nos entendamos, ¿no? Entonces, para crear exactamente ese sonido que tenía en la cabeza, pues ¿qué hago? Seleccionar un arpegio up and down, arriba y abajo. Eh, el rango está en 1, es decir, hace una octava exacta. Eh, bueno y el tempo lo he ajustado eh, pues a lo que creía conveniente, ¿no? Se pueden ajustar entre ellos también y el, hay un master clock uh -huh. eh, que podemos seleccionar en la LFO, el arpegiador, los efectos, el delay, ¿vale? Todos estos, los parámetros de estos efectos se pueden ajustar al, al tempo global, un, ¿no? De la eso máquina. es, al tempo global. Uh -huh. Entonces pues tenemos el arpegio, ahora... Esto eh, vuelve a ser eh, el mismo tipo de onda eh, anterior. Eh, y entonces aquí lo que pasa es que he asignado el, la frecuencia de corte del filtro a la rueda de modulación. Como decía antes, una de las, de las cosas que que molan de este teclado es que tiene esto del keyboard hold, ¿vale? Eso que te permite, pues tocar un acorde y queda sonando. Luego puedes cambiar de acorde. Sí. ¿No? Es muy práctico porque sí que es verdad que en, en, en otros modelos ¿no? este es un parámetro que existe pero que a veces está dentro de menús, ¿no? que tienes que navegar ¿no? y ahí es un teclado de directo completamente. ¿no? Claro, le, en, este, en este ejemplo de este sonido eh, toco el acorde, el bajo puedo seguir cambiándolo, es independiente y entonces con la mano derecha puedo cacharrear yo aquí lo que me dé la gana. ¿no? O sea, hago así... ¡Ay! Lo tengo en solo. Vuelvo a darle. Entonces, yo Aquí puedo tocar esto. Puedo añadirle reverb a esto. Quitársela. Estamos trabajando solo sobre el arpegio, ¿no? solo, solo sobre el arpegio. Por ejemplo, es un ejemplo. Ajá. Vale. Y por último, bueno, pues he puesto un pequeño un, un, un otro sinte por encima. Mm -hmm. Un poco de misterio, por así decirlo. ¿Qué forma de onda estás usando? Ay. perdón. Sí. Eh, también es eh, Virtual Analog y es un, un pulso al 50%. No tiene gran misterio. Tiene una envolvente en el amplificador eh, con mucho ataque y eh, lo que he hecho aquí para que este sonido vaya apareciendo y desapareciendo, pues he puesto el patrón, el patrón eh, muy lentito, de tal forma que cada dos compases sale el acorde. ¿eh? Ah, Pero sale así como, como una nube. O sea, es una combinación de la, la nota, ¿no? Con un ataque lento, dijera. Eso o sea. es. Vale, vale, vale. Muy bien. Bueno, le da como un rollo un poco... A... No es aleatorio, porque está, está medido cada dos compases, pero le da un rollo de, bueno, Una aura, ¿no? voy saliendo ¿Eh? Una aura por ahí, ¿no? Voy saliendo. Sí. Vale. ¿Qué más quería decir yo de esto? Eh, sí. Eh, otra de las cosas que, que están muy bien es que estos motores de síntesis son independientes, pero pueden ser dependientes. Me explico. Que yo quiero controlar eh, el filtro de todo, o la envolvente de todo, o la reverb de todo, o el delay de todo, pues los agrupo con esto de los grupos y lo hago. Ahora, si acaso, podemos eh, pasar a, a otro sonido. Sí, sí, eso. Sí, vamos a ver. Este sería, por ejemplo, un sonido eh, básico de sinte. De, de con, con muchos osciladores. ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí he dicho, pues sí, ahora yo quiero agrupar todos estos, estos osciladores y los quiero controlar como si fueran un, un, un, un único filtro. Un... Y entonces, usando la función de grupo, eh, pues ya puedo. Vale, estás trabajando sobre las tres capas a la vez, ¿no? Eso es. Vale, vale. Eh, yo puedo escuchar cada capa, vale, que serían como tres octavas diferentes. Yo las puedo combinar como quiera. quiero más grave, pero ahora he asignado a un grupo, al grupo, lo, las tres capas, he asignado al grupo el, el filtro y entonces puedo el filtro usarlo para los tres. Vamos a suponer que soy un poco maniático y entonces digo, vale, pero es que... Quiero la rever solamente en el agudo, porque en el grave no me gusta la rever porque me emborrona el sonido. Uh -huh. Vale. Eh, entonces, sí que yo puedo seleccionar la rever por separado, sin el grupo, ya no, no asigno la, la rever al grupo y decir, vale, pues en el agudito voy a ponerle aquí un kilo de rever. Bueno, me he pasado, <risa> porque es tan agudo. Que no se oye. Voy a hacerlo en el del medio porque, a ver aquí, vale. Ahí está la rever. Sin embargo, si yo voy al grave, espera, ahora ya no hay rever. Sin embargo, este sí que tiene rever, esta capa sí que tiene rever. Bueno, es un ejemplo, sin más, sí, sí. de que podemos eh, elegir si queremos agrupar estos tres motores de síntesis en algunas funciones, no en todas. No hace falta, no, todo sí, todo no, como queramos. Se puede hacer por separado. Sí, es porque ahora estamos usando el filtro para las tres capas. Eso es. Sin embargo, la reverb solo está actuando Eso sobre... Es. Si te fijas, se nota... Sí, sí. Esa reverb que ha quedado ahí, que se puede poner más larga también. Hay alguna aquí de catedral... ¿No? Queda, pero el grave sigue estando aquí súper adelante. Oh, muy igual, brutal. Bueno, esto sería otro, otro ejemplo más. ¿Qué, ¿Qué tipos de formas de onda hemos usado aquí? Has usado ah, aquí para, sí, para pues las es, voces. En realidad es todo lo mismo, un multi, eh, en este caso triple diente de sierra con la quinta. O sea, sería eh, fundamental octava quinta. Eh, que a los sintes de clásicos de tres osciladores, esto es algo bastante. Pero como una conf configuración sí. típica dijéramos. ¿eh? Sí sí ah, sí vale, sí. Vale. sí. Y lo que he hecho es transportarlo por, por octavas, apilar, apilar esto. Eh, sí, no tiene, no tiene gran misterio lo que es el, el sonido en sí. Bueno, pues está, es un detalle, ¿no? Como un guiño guay, ¿no? Que sean configuraciones típicas de sintes, con tres osciladores, ¿no? imagino, un o algo así. Sí. Que, que, que ya te las den como preparadas, ¿no? Para, para trabajar. ¿no? Sí. Es como un gusto musical ahí en la máquina. ¿no? Claro, lo bueno es que tenemos el sonido... Eh, de lo clásico, pero con la flexibilidad de lo moderno. Pues estas estos pequeños detalles de, ay, pues esta rever, este delay, eh, pueden es, todo sí, esto, poder sí. enrutar todo en un preset con los con el pattern, eh, los arpegiadores por separado. Se pueden crear pues combinaciones que, que en síntesis anteriores pues sería ah, complicado. muy muy complicado o imposible directamente, mm -hmm. ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de sintet de este tipo, ¿no? Clásico. También está hecho por capas, todo con osciladores virtual analog. Es, el, es la misma cuestión de antes sí. y, en este caso, sí que está todo asignado al, a los grupos. Es decir, que yo puedo modificar el filtro de todo, puedo modificar la envolvente, pero es de todo. Eh, lo mismo pasaría pues, con el delay. En fin, este sería un ejemplo de todo asignado agrupado, agrupado por no eh. así decirlo. O sea, todos los parámetros funcionando sobre los, las tres, los, todas las capas a la vez, las cuatro capas. A pues ahora te voy a enseñar un sonido que he hecho con diferentes tipos de, de síntesis. Ajá. En primer lugar, una capa de, hecha con, la, con el sampler de, de Nord, que es la librería de Nord que, que bueno que es igual que la del Nord Stage, la del Nord Electro, que hay allí cientos de sonidos para descargar. Pero bueno, contamos con un montón de sonidos, de, con un montón de muestras de la librería de Nord en la memoria, sí. pero además es compatible ¿no? con sí, toda sí. la... Y bueno, y de hecho puedes cargar tú tus propias, tus propias muestras, muestras. O sea, puedes el... usar como un sampler y decir, bueno, yo quiero una voz mía que yo me he grabado y usarla, la puedes usar. Lo puedes construir en el editor, ¿no? Y sí. le importas en el. Sí, este. sí, de hecho tengo, cargué yo alguna muestra para probarlo. De hecho, sí, luego te lo enseño. Okay. Vale, pues tenemos una capa de, de cuerda. Uy, tengo el tenemos una capa de síntesis FM. Eh, en el cual pues, hay un, un arpegiador con el efecto zigzag que hace este efecto como que baja pero sube sube baja eh, lo hace como boca a poco no es tan voy hacia abajo como sería aquí Esto es... Vale. Vale. sin embargo el zigzag hace un poco de intercalado sí, sí. vale tenemos otra capa ya para la parte derecha del teclado. Wavetable eh, con este sonido wow wow wow que está conseguido a través del de LFO asignado al filtro. Un sonido pues si yo lo quito aquí pues entonces ya no hay el filtro está cerrado pero aquí al, al añadir el LFO al filtro tenemos este sonido wow wow wow. Vale, y luego este efectito. que Es una forma de onda, veo, es una forma de onda de dientes de sierra, ¿no? Sí, ¿Virtual una, analog? una virtual analog uh -huh. eh, con un patrón en el que además eh, cada, cada impulso de, de este secuenciador, del patrón, eh, cambia el panorama del sonido, ¿no? Para, sí, sí. para crear una textura compleja, donde los sonidos entran y salen por, por diferentes sitios. Sí, eso es interesante. Es como unos patrones de arpegio de usuario, en los que podemos editar unos sí, sí. parámetros concretos, ¿no? En este caso estamos cambiando aquí el panorama. Sí, se puede cambiar el panorama, se le puede dar incluso un, un acento. Eh... Luego, bueno, es que hay un montón de, de presets, luego... Pero veo ahí que, el gate, ¿no? Que sería sí. como la longitud de la nota. Sí, sí. Por ejemplo, si yo quisiera esta última nota alargarla, pues haría así. Muy pues vale. Ahora la voy a cortar para que se vea. Sería así. Vale. Y con el panorama cambiarías cambias la posición de el, del evento, ¿no? Este, dijéramos, y sí. se va. O sea, si yo, por ejemplo, esa última nota la quiero en el, en el otro lado, pues sería así. Esto, bueno, los que estén con auriculares, seguro que lo, lo notan. Eh, también decir que. Eh, estos sonidos eh, podemos el panorama ponerlo donde nosotros queramos, de base ya. Eh. De cada capa. De cada capa, claro. ¿eh? Sí, sí. Vale, vale. El centro, a la izquierda, a la derecha. Esto es muy sencillo. Y entonces tenemos. Hemos creado un programa que tiene como, usa los cuatro motores, tiene un punto de split, estamos separando dos y dos, uh -huh. y cada uno usa un tipo de síntesis distinta. Efectivamente, muy sería otro ejemplo. Total. Es, es, muy, es, es muy guay ¿no? por tener los arpegiadores por separado por cada capa, ¿no? pero que estén sincronizados Eso o es. no, también los puedes desincronizar. Sí, se puede hacer sí. eh, aleatorio o como, como quieras. Uh -huh. ¿Qué te apetece ver ahora? Pues he visto antes lo del Impulse que hemos comentado. Ah, claro. Me ha muy guay, ¿se lo puedes explicar? Perfecto. Eh... Vale, sí. Tenía aquí un sonidito. Espérate. Este me encanta. Es este me encanta. ¿Qué tiene este sonido que no tengan los demás? <risa> bueno, ¿qué tiene este sinte que no tengan los demás? Tiene una envolvente. Que, que no está ligada ni al amplificador ni al filtro, sino que es una envolvente que podemos usar para otras cuestiones. Esta, modulation envelope. Eh, vale, que está como integrada en la sección de, de oscilador, ¿no? Dijéramos de motor de síntesis. Un poco. Sí, sí, sí, sí, es para el oscilador. O sea, podemos eh, elegir sí, asignarlo a la frecuencia del oscilador, del oscilador la, a la afinación, o al control del oscilador. ¿Qué quiere decir el control del oscilador? Eh, dependiendo del motor de síntesis que estemos usando, el, el control del oscilador tiene una función u otra o no tiene ninguna, porque hay osciladores que son muy simples y no admiten esta función. Pero, por ejemplo, un oscilador eh, tipo virtual analógico Sync. Mm. Ah, vale. Muy bien. Pues podría podría darnos el grado de, de, de ese SYNC eh, con el, el oscilador original, ¿no? Bueno, el caso es que yo aquí lo he asignado a, a la frecuencia del oscilador. Al tono, ¿no? Eso Al pitch. Es. Sí, sí. Uh -huh. Y entonces eh, lo que hago es ir a buscar una nota y hay unos osciladores que van a buscar las notas que estoy tocando, desde arriba la afinación la y otros vale. desde abajo vale. y esto crea un sonido un sonido muy rico y complejo muy característico muy profundo, sí, sí. Entonces, por ejemplo, el impulse que decías tú, esto lo podemos asignar a pues a un montón de cosas. Ahora me invento, yo quiero hacer ahora eh, que de repente el sonido tenga un LFO super potente. que solo salga durante un momento el impulso básicamente es como en un botón mover lo que tú quieras una configuración totalmente diferente, la que se te ocurra, Ajá. tocando Con un, un botón. solo botón. ¿Qué, qué, um, ¿Volviendo al presente original? Sí. ¿Qué elementos hay en cada capa? Vale. Eh, pues es todo muy básico. Eh, uso la categoría dentro del. Todo es virtual analog. Eh, esto dentro del. Super. Steam. Tiene una subcategoría dentro del Virtual Analog, que son las superondas, mm -hmm. eh, que es como apilar, ¿no? Ah, vale, que si es ya, como el gráfico que vemos sí, ahí, Sí, ya ¿no? lo Está hemos comentado pirando. antes que hay subtipos. Sí, sí. Y entonces es diente de sierra, diente de sierra desafinado, eh, diente de sierra simple y diente de sierra simple en, otro, en otra octava. Pero la gracia, dices, ¿por qué usas dos que son casi iguales y...? Porque la gracia es que eh, el pitch está modulado a través de, este, de esta envolvente, pero llega de formas diferentes. Claro, te, necesito una capa diferente para cada cosa, para luego lograr... Me he pasado con los efectos pero bueno en el sonido original que es este se nota perfectamente sí, sí, sí, sí. cómo lo, una... los osciladores van, van a buscar la nota ¿no? desde diferentes Me lugares da una vida Da mucha vida, ¿no? La, el, el grave o este oscurito que se queda al final, ¿no? Que debe ser como una capa, ¿no? Que está ahí. Que, es, eh, que, que mantiene todo el rato el buh, ¿no? Como la base para que los otros sí. jueguen, ¿no? Y se muevan ahí encima. Sí, muy eso bien, es. Muy bien. Pues eh, genial. Muchas gracias, Alecio. Creo que está súper bien explicado. Eh, bueno, como habéis visto, es un sintet muy capaz, muy rápido de, de usar. Creo que además como curva de aprendizaje para... Cualquier usuario es, es muy accesible pero a la vez muy capaz eh, y muy polivalente. Podemos ir desde sonidos puramente analógicos, sonidos FM, muestras, podemos construir nuestras propias muestras, podemos ir a la web de Nord, que hay una colección impresionante de muestras, además muy originales y con una filosofía que ellos tienen siempre a de hacer muestras, muy suya, ¿no? muy, siempre tienen un carácter especial. Eh, y por último, el eh, añadido a este Wave Table. Que, también nos ayuda a darle un punto ahí ochentero, si queréis, como el FM, pero con otro carácter. Eh, no olvidéis, sobre todo, si cualquier duda que tengáis, podéis dejarnosla en los comentarios y os contestaremos desde ahí. Eh, si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros a nuestro canal, no olvidéis darle a la campanita para que os avisemos cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Venga, hasta el próximo. Chao.